Es un placer estar en la pinche capital, man, man. Vamos a empezar con esta mierda, dice. Simón no sabe ni entrar, solo con ese que él me voy a montar en bases de track. Y ya lo dije, cabrón, hoy podría armarme unos tracks. Llevo cinco días sin tomar y quería echarme unos más. Que Fermín y Ferdinand se fueron a Tepoztlán. Y sé que de quien la va a echarle huevos al plan. Ahora que Shauri está en el clan y no la memoria rame, posible que lo que sigue será lo mejor que harán. Yo estoy tirado en el sofá, se lo ha ahumado como solo se da aquí en la capital. Estás muy tratando de respirar, nena, cuidado que te está tragando la espiral. Ya vive aquí mi compadre, no lo veo mucho, que en su afán con lo quieren comparar. Dale pa' carnal. Ya regresó el pinche Max, y me da un chingo de gusto que está haciendo un chingo de cash, genera un chingo de tax. ¿Qué tal la vida Marita Hermano, te mereces todo, déjalo de américa. Yo también estoy tratando de hacer las paces para enmendar lo irrevocable y dejarte de molestar. Pero igual si sacas otro absoluto podríamos olvidarnos de que hay que madurar. ¡Salud! Pero si tienes un Belvedere, pues hay que recordar como solíamos bloquear. ¡Fatal! Al fin volví con mi ex aunque estoy vetado en su casa queda cerca un hotel. Estamos planeando el mañana como si fuera ayer. Ella teme que la engañe y yo que se echa a correr. No sé qué vaya a ocurrir si lo que quiero que pase. Y es hacerla tan feliz como a mí me hacen los pases. Sigue viva la fiera, porque no me cambio el saco, pero sí la playera. Y le remodelando su casa, terminando mujeres con el dog de vecino. Lo que me recuerda que ando mal de la panza Me voy a armar unos chéveres con doble tocino Pinche birria de Don Rao, igual la de José Martín, Que su estímulo va a honrar las noches que pensé en partir Ando que no aguanto la mandíbula y así voy a ir Que al cabo cuido mi voz con cápsula de vir. Mira, no tengo feria, pero sí tiempo y sé que vale más Y esta saltería que creo que entiendo como nadie más Y a su pueblo está puliendo nuevos tiempos Miking up. Pinches máquinas de mente, escribe y escribe, grave y grave con está a cargo del River Yo manejo la fanpage, el booking, los mensajes Entro al despacho y salgo del ciber Praxpils ya tiene listo el show de burlesque Y me topo el pinche palmero en fiesta de finesse Soy algo oportunista, hago lo que se me apetece Guay, pues suéltame la pista y vas a ver cómo se mecen Puto viernes 13 Mi LP está por vida, vuelvo después de meses ¿Qué soy? ¿Qué? Que empiecen a ver imbécil, pateame hasta que te enyesen Güey ya se me hace tarde para lanzarme a escala. Tengo que ir a recoger los discos al cantón de Algar Llevarle nuevas a a Laura En lo que le esperé la primera se hace más larga La mitad de mis notas tachadas Y el güey que me vende coca se parece a Pachada Y está, la rocola enganchada Cabrón voy camino al pule y ya me voy con la hinchada